Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Ahí donde me estáis viendo, me escuchando. Espero que estéis genial con todos vuestros seres queridos. Mirad, hoy voy a mostraros un truco sencillísimo, pero no lo vais a creer lo sencillo que es, de cómo podéis ganar hasta 80 mil dólares al año con CPA y páginas de Facebook. Ojo, porque este truco es de pago. Contiene cosas que son de pago, pero realmente vale la pena. Es un truco que yo llevo haciendo durante varios años ya, sobre todo a partir de que Facebook no nos quiere a nosotros los marketers, no nos quiere porque ponemos links de afiliado, links de CPA, no nos quiere. Entonces yo he aplicado este sencillo truco desde hace muchísimo tiempo y me ha ido siempre muy muy bien hasta el día de hoy, año 2020, mes de agosto. Hasta el día de hoy me ha funcionado bien.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 Y sobre todo, que le compartas a tus amigos estos sencillos trucos porque realmente valen la pena. Y sin más preámbulo, vamos a ver cómo puedes ganar hasta 80.000 dólares al año con CPA y páginas de Facebook. Truco realmente sencillo. Mira, tú y yo sabemos que Facebook no nos quiere. Que Facebook es, al mismo tiempo, una de las fuentes de tráfico más baratas y efectivas que tenemos. Tiene un volumen impresionante. Para aplicar este truco, lo primero que vas a tener que hacer es tener página de Facebook, una red CPA en la cual trabajar, y también un dominio y un hosting. Todo eso junto no te va a costar apenas nada. Los dominios, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas conseguir dominios baratísimos, desde 80 centavos de dólar, muy baratos. Hosting, te voy a dejar el que yo uso y que es también muy muy accesible y se puede pagar mensualmente o anualmente, como tú quieras. Te voy a presentar también la red CPA que estoy trabajando con este truco, aunque realmente estoy trabajando todo con este pequeño truco, todo. Pero, y me va bastante bien. Te voy a presentar mis páginas dummies, mis páginas falsas y mis cuentas falsas. No te voy a poner las reales porque es peligroso poner las reales, pero te voy a poner las que son falsas. ¿Qué vamos a hacer? Paso número uno, tener tu red de CPA y elegir una oferta. En este caso, y para este ejemplo específicamente, te voy a poner la red CPA Lead. CPA Lead. No te preocupes, aquí abajo te voy a poner el enlace en la descripción. CPA Lead es una red mmm, que tiene la particularidad de que es Content Locker, pero nos da las plantillas ya diseñadas. Nosotros no tenemos que diseñar ningún tipo de plantilla. Te lo voy a mostrar. Esto es CPA Lead. Esta es una de mis páginas Doomie. Como ves aquí solamente tengo esta plantillita que está que estoy promocionando. Y la que te voy a mostrar para este ejemplo. Es muy sencillo de promocionar. Tienes aquí diferentes cosas. Te haré otro video con una review de CPA Lead para que la veas por completo. Pero ahora mismo solo te voy a mostrar cómo son las landing page y cómo las puedes promocionar en mi caso mira yo le voy a dar a Browse pre-made page y es súper fácil tú aquí tienes una serie de páginas ya diseñadas bellísimas convertidoras y tú no tienes que hacer absolutamente nada pero nada nada nada tú eliges la que te guste mira por ejemplo este es paypal eh, 1000 gift card le das clic a ver y verás qué bonita es todas estos cuadraditos son páginas que tienen ellos mira qué bonita es gift card hub home game your bla bla bla bla eh, gift marketplace glamine now es muy bonita si yo le doy aquí vas a ver que hay más este es para netflix account generator este es un log para películas en fin una serie de cosas es content locker yo específicamente para este ejemplo voy a usar una página que a mí me gusta mucho. Que me ha convertido bastante bien a lo largo del tiempo. Y que es una de Paypal. Ahora te la voy a mostrar. Y es muy fácil promocionarla. ¿eh? Mira aquí están unas de Cash of Clans. Ya sabes que una de mis peleas con el CPA. Específicamente con el Content Locker. Es que nosotros tenemos que entregarle a nuestro visitante. Lo que le estamos prometiendo. Si no se lo vamos a dar no meternos, porque entonces es fraude y nosotros no queremos ni hacer fraude ni hacer spam, ¿vale? entonces voy a buscar esa página a ver si la encuentro aquí y si no me voy directamente a donde ya la tengo promocionada, porque no la veo ahora mismo mira, Harry Potter, está es súper bonita ¿eh? para la gente del nicho de Harry Potter está muy bien generic, generic, generic, download si no la encuentro me voy a ir, insisto bueno, me voy a ir directamente. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú eliges una página que te gusta, por ejemplo, eh, la, de, la de Harry Potter, le damos clic a ver, y es una página para, promos para un Harry Potter. Pues ahí, download book y luego te saltará aquí el Content Locker. Esta es de Content Locker. Y para promocionarla, tú simplemente le vas a dar clic a Promote Page. Me voy a ir otra vez aquí, Promote Page. Get links y este es el enlace que vas a promocionar. No tienes que hacer absolutamente nada. El enlace se acabó, ¿vale? Yo hice lo mismo con mi Content Locker que estoy promocionando aquí. Ves aquí ya me lo he puesto. Harry Potter y este es el que yo estoy promocionando 250 per day ebook. ¿Por qué este? Porque mi nicho principal es cómo hacer dinero online. Si tú estás en otro, pues ya ves que hay un montón get links. Le voy a dar al previo para que tú lo veas. Es preciosa. Mira, es esta. Así es como puedes hacer 250 por día online sin ningún investment, sin ninguna inversión. ¿Ves? Ahí está. Cuando yo le doy clic aquí o el visitante le da clic aquí, salta el Content Locker. Ahí está el Content Locker. Específicamente en este caso, estos Content Lockers son caros porque son de Credit Card Submit. Entonces, cuando la gente pone el credit card, pues tú te ganas un buen dinerito arriba de 4 o 5 dólares. A veces hasta 10 dólares. ¿Vale? Esa es. Vale, ya la tengo. Esa es la que yo voy a promocionar. Y ahora necesito una página de fans para promocionar este link. Atento, ya sabemos que Facebook no nos va a dejar poner este enlace directo porque está baneado. Me up está baneado en Facebook. No podemos promocionarlo. ¿Cómo lo voy a promocionar? Muy fácil. Aquí es donde entra nuestro primer pago. Es decir, aquí entra el dominio y el hosting. Porque lo voy a promocionar con mi propia landing, mi propia página. Porque si no, no me va a dejar Facebook. Y me dirás, pero no, que ya se podía sin hacer landing. Sí, efectivamente. Simplemente voy a descargar esta página en donde dice Get Links. Eh, Copy o abrir, da igual, opens. Y esta tal como está, yo le voy a dar con el botón derecho, guardar como, y la voy a guardar en mi ordenador. Como en, ya la tengo guardada, te la voy a mostrar. Como 250 perder y bla bla bla, HTML, tal como está, y le doy a save. Ya la tengo guardada, como verás, lo voy a cancelar. Y esta página, tal como está, me voy a ir a mi hosting. Y en el dominio que he comprado, en mi caso, yo compré el dominio rewards for share Aquí te lo voy a mostrar. Ya lo, he, lo has visto en algún otro video. Esta RewardsForShare.club. Y le puse un subdominio que se llama 250 por día. Y ahí subí mi página que acabo de descargar. Tal como está. Le di a subir y ya está. Aquí la tengo. Y no tengo que hacer nada más porque cuando la gente le da clic a Download Now... Si tú te fijas en la parte de abajo dice Ramos for Share, aquí en esta parte, lo verás, pero está enlazada con el Content Locker. Le doy clic y me aparecen las ofertas. ¿Cómo lo hice? No hice nada, simplemente subiéndola, eso es todo, no tienes que hacer absolutamente nada más, la subes a tu hosting y ya, eso es todo, ya la tienes lista. Bueno, pues ya tengo ahí mi página de Content Locker en este dominio. Ya están las dos cosas de pago, el dominio. Y el hosting es subir la página. Si no sabes cómo subirla, por aquí te voy a dejar algún video de cómo puedes subir un HTML normal a tu hosting utilizando cPanel. Bueno, ahí lo voy a dejar. Ya las tengo. Siguiente paso. Acuérdate, paso número uno. Elegir tu Content Locker. Paso número dos. Descargar la página del Content Locker tal cual. Le das a guardar como te pones en una carpeta y se acabó. Paso número 3, subir esta página a tu dominio y en tu hosting. Ya tenemos estos tres pasos. Paso número 4, crear la página de fans. En la página de fans, yo voy a usar esta que ya la tengo aquí. Esta es la versión nueva de Facebook. Probablemente algunos no la tengáis, es, es tal cual. Eh, si no tenéis la nueva, pues tendréis la anterior, pero no pasa nada, está muy, muy bien. Y en esta página voy a crear dos tipos de post. Este post y este post. Estos posts yo les llamo safe post o post seguros. Simplemente tú ves que es un video de 5 segundos que dice estás de acuerdo y tú pierdes 100% de las oportunidades que no tomas o aquí este otro que dice sonríe porque una gran cantidad de dinero está acercándote type a yes y si crees o este otro eh, que no tienen apenas nada simplemente son citas, frases, bonitas, y ya está. Estos posts, atento, porque esta es la primera parte de la estrategia. Estos posts que no tienen nada, tú los puedes promocionar. Promocionas tu post, le pones 5 dólares diarios, o 3, o 2, o los que tú quieras, en tu cuenta de Facebook, ads, y no pasa nada, porque Facebook, estos, le encanta promocionarlos, porque no tienen nada en sí mismos, está bien, la gente viene, tal... ¿Qué no? Pues puedes promocionar tu página completa. Pero lo mejor es promocionar un post de Facebook seguro. Un safe post. Ya lo tienes. ¿Dónde lo haces? En Canva. Yo los hice en Canva. Este es Canva y es esta. En este caso, este es el money post. Hemos hablado del safe post. Safe post. Safe post. Y ahora vamos a hablar del money post. Quiero que te fijes que esto es idéntico a esto. Yo únicamente cambié el texto. Y el texto dice, Learn how to make 250, bueno, 800 en la 1000, per day visit my site. Y aquí, este money post no lo voy a promocionar, ni por asomo, ni por error, no lo voy a promocionar porque Facebook me banea la cuenta. ¿Qué voy a hacer? En mi página de fans, en mi página de fans. Lo voy a poner pineado. Aquí dice un pin. Porque está pineado. Pero dirá pin. Lo vamos a poner abajo. Clic. Y dice pin to top of page. Y lo voy a poner en el principio de la página. Fijo. Ahí lo voy a fijar. Y no lo voy a promocionar. Simplemente lo voy a poner ahí fijo. Y el texto. El texto es importantísimo. Mira lo que he puesto yo. Si quieres aprender cómo hacer desde cualquier parte de 50 a 250 dólares extra por día, tienes que ir corriendo a visitar mi página. Si tienes un trabajo y estás listo para dejarlo y empezar a trabajar por ti mismo, esto es para ti. Y aquí está el enlace a mi dominio propio. Cuando le dan clic aquí, van a llegar a esta página, que es mi dominio propio. Y cuando quieran descargarse el libro o la estrategia o lo que sea que les dé CPA Lead, esto no lo estoy dando yo, lo da CPA Lead, que es pues probablemente va a ser un PLR de cómo, de cómo ganar dinero, sin más pero les va a entregar lo que están pidiendo, le dan clic aquí rellenan la oferta, yo me gano el dinero y ellos se llevan su blueprint de cómo ganar dinero hasta 250 al día, y ese es el secreto el secreto es tener dos posts iguales, promocionar el safe post con Facebook Ads, 5 dólares diarios, 1 dólar diario, lo que tú quieras. La gente lo va a ver y va a ver el otro idéntico arriba. Lo más seguro es que cuando lleguen a tu página de fans, vayan al primero, al que está pineado, y le den clic. La conversión es muy alta. Si tú lo haces correctamente, como te lo estoy diciendo, y pones textos atractivos, es muy importante que tengas textos atractivos. Yo lo hice en inglés, en este que es mi dummy mi page, ya sabes que esta página no es la real. Pero en la que tengo real, te aseguro, te aseguro que me da de 5 a 10 conversiones diarias, diarias. Entonces funciona perfectamente bien. Bueno, espero que te haya gustado este súper simple truco para ganar dinero con CPA, ofertas prohibidas, promocionándolas con Facebook con una promoción oculta, con una promoción lateral. Safe post, promocionamos safe post, ponemos un money post al principio de nuestra página fijo y la gente le va a dar clic sí o sí. Esto convierte, tú lo llenas de recitas de bonitas, de videos bonitos. Esto lo hice en Canva, está hecho en Canva, no tienes que, que hacer nada más, es súper sencillo. Y empiezas a generar ingresos con el CPA Marketing, con ofertas que están absolutamente prohibidas en Facebook. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a, re, a dar un repaso final. Paso número uno, tener tu oferta en CPA Lead. Puedes hacerlo en cualquiera, ¿eh? Yo te lo estoy poniendo con CPA Lead como ejemplo porque es difícil. Pero si tú haces con ClickBank, con Jibisu, con Water Plus, con tus propios infoproductos, funciona exactamente igual. Simplemente he hecho este ejemplo para que veas que aún con URLs súper baneadas funciona de maravilla. Paso número uno, lid escoger tu oferta para promocionar y tenerla el enlace. Paso número dos, en tu propio dominio y en tu propio hosting tener una URL no baneada. Y subir esta página que ya está hecha. Tú no tienes que hacerla. Paso número 3, Crear tus dos posts. El Safe Post y el Money Post. Y ponerlos en tu página de Facebook. Paso número 4, Pinear el Post Money Post. En el principio de la página. Y el paso número 5, Empezar a enviar tráfico de pago con Facebook Ads a tu Safe Post. Este le vas a dar voz. Post, en este caso no está permitido porque, insisto, esta página es Loomy. Esta página no la tengo para trabajar. Le das a promocionar el post o promocionar tu página de fans. Con ambas cosas funciona y empiezas a generar ingresos con CPA Marketing. Nos dejamos hasta aquí, Marketer. Espero que te haya servido, que lo pongas en práctica. Es súper sencillo. Todos aquellos que estaban teniendo problemas de cómo hacer promoción como tal, este truco, la verdad, me costó muchísimo soltarlo porque es un truco de súper afiliado que nosotros hacemos mucho para proteger nuestras cuentas de ad, nuestras páginas de fans y aún así generar dinero con el CPA Marketing. Aplícalo. Compártelo. Ahora, como ya está, <ríe> ya está visible para todo el mundo, aprovecha mientras no es masivo y Facebook no se da cuenta. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Te invito a que te suscribas, te invito a que compartas. Si te ha gustado, dale like ahora mismo al video y si no, dime en los comentarios por qué no. Recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!